estamos de vuelta, mis amigos, en de mañana. Su programa de cada día. Ahora vamos es? a degustar un café. Así que les invito a que lo hagan. Sí. Hagan lo propio en las casas. Y sí, sí. en sus trabajos y sí, yo trabajo también. Lo único que no me gusta de mi posición actual es que el café de último. Que el café me llega de último. <risa> me dio frío. Yo lo recibí bien calentísimo no no. seremos los primeros. Así es. La galletita, ¿dónde están? ¿Qué es lo que tú quieres? Un pancito. Sí, un pancito, hago un pedazo de... Vista. Vamos a ver. Mira, tenemos un sondeo, un sondeo de opinión. Eh, ¿Cuál método de votación prefiere usted, el manual o el automatizado? Así que vamos a, vamos sí, vamos, a pedir a la gente a ver, que también nos haga el feedback después sí, del sondeo a través, de, a través del teléfono. Que Así que vos. vamos a ver el sondeo. Adelante, eh, Arismendi. Claro que sí automático más rapidez además van los avances vamos avanzando a través del automatizado. automatizado porque está más avanzada la ciencia es mejor así sí porque no vamos como para la parte para la parte de atrás para vivir el pasado bueno, el automatizado ya es algo más moderno creo que sería el más correcto manual porque es mejor es que si no hay, tra no hay trampa Ahí no hay trampa me gusta manual el manual okay. Bueno, porque así es mejor. O sea, o sea no, no tengo mu mucho conocimiento, pero eh, yo prefiero el manual. Bueno, debe ser manual, porque se ha comprobado que ha existido algunas fallas, que todavía es un experimento, el voto ha automatizado, creo que para salvaguardar eh, todos los intereses de este país y para que los partidos políticos estén conformes, todos puede volver o seguir con el voto manual porque hay, hay que garantizar la estabilidad y la paz. ¿Qué voto yo prefiero? ¿Cómo más votar, ¿Manual o automático? ¿Automático entiendo que mejor? El manual. ¿Por qué? ¿Cuál es, que es más fácil para votar? Es automático. ¿Por qué? Ah, porque es mejor, sí. Es mejor el voto. manual es mejor. ¿Por qué? Porque ahí no, no, hay, como no hay trampa. Ahí. Una trampa muy grande, me le dicen a Leonel. El manual. que es más fácil y mejor para uno? Me gustaría el manual. Me siento más seguridad en el voto, manual. Eso como que era un robo, porque dime. El automático lo inventó Leonel y ve cómo lo... Y le enseñó a la gente de los trucos, y mira lo que le hicieron. El hey, manual. Porque es más... Es más eh, correcto. Ninguno de los dos. ¿Eh? Ninguno de los dos. ¿Por porque no me, no, no me interesa. El manual. Antes no se armaban esos shows cuando era el voto manual. Ahora con el voto electrónico siempre hay un, un fallo, un déficit. Yo quiero el manual. Ah, porque ahí hay menos fraude. Automático. Porque como que porque, porque es más fácil. <risa> bueno, para mí es manual porque hay demasiado la tecnología está demasiado adelantada y con estos trucos que se hacen ya tú sabes la gente se siente engañada y más esa gente de los campos manual manual así ah, si no hay discordia con nadie todo el mundo se siente feliz manual porque después busca una contraria Ah, que fue por esto fue por lo otro manual ahí nunca hubo, hubo problema manual ah automático a mí me gustaría sí un encuentro más seguro y más rápido Ok manual Okay. porque mejor no hay trampa automático más cómodo se siente más seguridad bueno, bueno ustedes ahí vieron ahí eh, sí, eh, bueno. la respuesta Obviamente. de la gente no se parece a los vehículos automático, automático para el manual. pueblo y de cambio para las lomas 13 eh, tre... personas dijeron que eh, prefieren el voto manual, eh, nueve personas dijeron que prefieren el voto automatizado y una persona dijo que ninguno, ¿verdad? la <risa> gente, un eh, adiós, sí, un universo grande, 23 sí, gente. El, el Centro Económico del Cibao hizo esta pregunta a la gente en su última encuesta y terminó 48-48, hubo un empate ahí. El o sea que hay una... Mira, eh, después que la Junta estableció, bueno, hace recientemente el propio presidente de la Junta reconoció que, que hubieron debilidades respecto a la, al horario, no se corrigió el tema del horario que se suponía debía de cerrar a una hora uh -huh. y luego que se votara el último en cada lugar era que iba a empezar el conteo. O, o la presentación de los comenzan la llamada, Francis. Ahí lo Vamos a ver. <ríe> Aló, buenas. buenas. Buen día, Francis. Buenos días, adelante Amado usted, Buenos días. Eh, Fulvio. Buen día. Yerjani, eh, el, Yer el jurisconsulto Sócrates. Eh, da pena que algunas personas como esta periodista locutora Joaquín hablen de, del voto antiguo, del voto manual. Cuando son personas que deben dominar el conocimiento y aconsejar. Si un misil se lanza por GPS, si alguien lo hackea, pues falló el que lanzó el misil. Entonces lo que es igual no es ventaja. El voto automatizado debe de ir. ¿Por qué? Porque los otros, si tienen sus capacidades, que defiendan el asunto, ya la siembra es automática. Eh, las observaciones satélites que permiten se, que se prevea lo que va a suceder eventualidades eh, que antes se creían que, que eran imposibles y eh, ya son posibles gracias a la tecnología o sea, volver a la oh, es ese estúpido, Gracias por tu llamada profesor. No, sí. que... no, no, tan duro. necesariamente No, no pero sí, ella nada, tuvo no, Además de que tú, tú, tú diste un dato ahí De que, de que el centro de dio 48-48 O sea, eso no tiene que ver Lo que la gente elija No tiene nada que ver, eso es su gusto ¿Tú sabes claro, qué sucede? Claro. Que todavía Para, este, para nosotros Esto es un proceso Que está en curso Ojalá que lleguemos al entendimiento Pero el, la propia máquina Tenemos permite... otra llamada, adelante Manual o automático, como usted que prefiere el voto. Fíjese, realmente debemos entender que el voto electrónico ha jugado un papel estelar automatizado. Sí, automatizado, porque son diferentes. En la fila, en todo, pero que resulta que el nivel de trampa que tiene quienes lo manejan, el vicio que hay. Es un no da garantía a que el pueblo dominicano, los ciudadanos, sentemos sí. en la casa a esperar un resultado honesto. Si Gracias fuera por su... Okay. En un país donde tuviésemos un régimen de consecuencia, que usted vaya a la cárcel vaya por la violación de la ley, es otra cosa. Otra cosa. Por lo tanto, compro eso, el dominicano mm. necesita en este momento histórico en lo electoral, que el voto les sea contado voto a voto, porque acabamos de pasar por, una, por un trauma que todavía no nos hemos liberado, no sabemos lo que pasó, se ha mutilado el partido más grande de la República Dominicana, por lo tanto un conglomerado político que sí importa a la sociedad. Sin embargo... Los problemas que estamos teniendo son mayúsculos. Entonces debemos entender que en este momento un voto electrónico lo que puede traer es una poblada. En el momento ¿hm? de hablar con duda cualquier resultado de lado y lado. Nosotros necesitamos contar los votos voto a voto. Donde hay 10 también. Tony, no una cosa física que usted no la vea, Tony, es ¿Eh cuánto? dígame gracias. Eh, una una eh, recuérdate que el voto automatizado eh, te permite hacer el conteo manual y hacer la correlación eh, relación a la cantidad de electores es lo que ha debido y la cantidad de personas que votaron. En este caso, el el propio PLD, y es lo que Fulvio planteaba hace unos minutos, ha eh, manifestado que debe hacerse eh, o debe eh, implementarse el voto automatizado con el conteo manual del 100% ahí en el sitio, ¿sabe? En, en el colegio electoral, y de ahí entonces Mira, eh, precisamente, no hay lugar a dudas. Precisamente, hemos dicho, la, junta, la propia Junta en su resolución de febrero establecía que este mecanismo de automatización pretendía ser una prueba que pudiera ser la que finalmente se utilice para el 2020. Lo que pasa es que en el proceso de prueba, todos sabíamos, pero no se le dio connotación de importancia, que la máquina emite el voto, que es un papel que se deposita, no obstante en la máquina. ¿Verdad? Pero debía de ser contado. ¿Dónde estuvo el problema y que la Junta lo reconoció que fue un tanto... Eh, apresurada su posición de no contar, debió de ser contado 100% y no un 20%, que finalmente acogió un 30%. Esas cosas son las que han traído mayores traumas a este proceso y, de, y por ende yo entiendo que la prueba fue un fiasco y debe de rediseñarse si es que se pretende usar para el 20%. Y qué bueno que estén entrando un en raso que ya están pensando... Pero perdió Leonel, ¿verdad? No, no, no. Porque hay, porque, porque hay que dudas. Porque hay dudas candidatos. Hay dudas, hay dudas, pero es que fue en lo presidencial que se produjo el ah, algoritmo. Ah, es porque se es produjo decir, el algoritmo. No, donde tú viste que del 90% del, de la proporción de mesa, con el mínimo que faltaba... Se hizo un cambio rotundo, aunque fue de 26 mil votitos. ¿Y cuántos puntos le llevaba a Lionel encima? él porque ustedes no han visto eso. Si tú, por ejemplo, chequeas, a propósito de que tú hablabas de Alicia Ortega hace un rato, uh -huh. yo te invito a que eso quede en YouTube y a la gente que nos está viendo. Para que ustedes vean, mientras se estaban transmitiendo los votos, la propia Alicia Ortega, que estaba acompañada de, del doctor Miguel Guerrero. Eh, estaba, era una de estaba... las voces de... de, de, de no, no, la... no, no, nieve, de, de Ricardo Nieves. Nieves. Ah, bueno. Ricardo, sí, Nieves, no, Ricardo sí. Nieves, mira cómo tú de una vez sí. lo, lo quieres. No, porque desviar. tú dices que guerrero. Eh, Alicia Ortega y Ricardo Nieves, mientras estaban haciendo la transmisión, decían, esto, aquí no se sabe quién ganó hasta el último voto. ¿Sabes por qué? Porque la cosa estaba muy pegada desde el principio. Incluso... ¿Y qué es lo que se estaba transmitiendo? Eh, ¿Quién comenzó, comenzó ganando? ¿Quién comenzó ganando? Pero espérate un momentito, Fulvio. Por quien Dios. comenzó ganando fue Gonzalo Castillo con cinco puntos porcentuales por encima y luego esa tendencia varió buane. El jamás volvió a variar eh, hasta que la variaron arriba, pero buane. que fíjate tú que se mantuvo todo el tiempo pegado ¿Qué es lo llevaron, que dicen los, eh, los estadísticos la mayor cantidad de votos que se llegaron a, a, a llevar era de 12.000 mil, incluso por ejemplo en cuatro municipios de San Cristóbal, porque eso tiene que contar esa, esa parte. En cuatro municipios de San Cristóbal, Gonzalo le llevó a Leonel más de 13 mil votos. Juan ¿De qué, qué estamos hablando? Juan no Estamos hablando de si no, usar el voto automatizado o no, Juan pero Juan ha sido trastornado por ustedes mismos. ¿Por qué tú no analizas lo que pasó en las votaciones, en las mesas, en el sur? ¿Por qué Cerrarlo a las 11 de la noche. Pero a las 2 de la mañana. Ahí, pero el PRM estaba por ahí. ¿Tú sabes por qué, ¿Por qué pasa eso? Pero ¿Por, ¿por qué? Si a la gente no y precisamente, se le permite y, votar. Y precisamente esto, desde ahí. Y precisamente desde ahí. Y precisamente. Claro que sí, precisamente. Pero el PRM se le ha retirado, porque ya teníamos eso eso la mentira. votación. Entonces quiere decir que todos los votantes solamente los de Gonzalo dejar la mesa sola. Precisamente desde ahí. Precisamente desde ahí está el mayor problema. Ahí es que se nota. Juan, te estás equivocando. Ellos eran. Cerrado y el otro por, no. Es eso que nosotros, por eso que nosotros. Es es no, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Vamos a ir a Folio, que te explique. Que a... nosotros, no es lo mismo. Por eso nosotros estamos de acuerdo con el voto automatizado. Pero. Pero. Con conteo, contando estamos, 100%, ¿cómo? pero. Haciéndole la auditoría que tienen que claro, hacer a los, los equipos. Equipo, y pedimos también la 800 Mesa del Sur. Claro. ¿Por qué? Porque ahí hay que estar el MACO. En la Mesa del Sur, la que tú no has querido analizar. No, Ahí es que, que está el esteroide de que, que le inyectaron con el 90% de los votos ya sí. emitidos. Una tendencia dada una que llamada. estadísticamente es imposible revocar. De... Revocarla en ese... Preciso momento. Hola, buenos días. Vamos a ver. Buenos días, buenos días. ¿Cómo Oye, estás? Dándole a Yayan. Yayan tiene algo muy seguro. O le dan o, o, o le ofrecen algo positivo. No, ya, ¿sí? Ya, ¿sí? Le, ya le ofrecieron. Porque ¿sí? tiene una, una forma muy muy radical Eufórica. de ya a ese señor. Le a que doy un ¡Wow! No, no, ¡Yayan, pégame! ¿sí? Eh, eh, eh. ¿Cómo es que te pegue? Que la pegue. Yayan, la Gracias de... por pegue, tu llamada. Pegue el gobierno Desafía, y, de, y ojalá que me nombren en, en cualquier gobierno. En Ayer ya le ofrecieron no la no gobernación de San nombre, Francisco, pero no la aceptó. Eh, si gana González, el, el que único me nombre que que también se gana atreve, atreve, Binader. Es más, yo cojo un puesto hasta con la Fuerza Nacional. Yo cojo un puesto los comedores. Mira que son muchos de decir. Oye, hasta con la Fuerza Nacional. Encargado de mina de de de cualquier cosa Mira, fue, fue verdad de que te ofrecieron la gobernación y tú la rechazaste no, por, no. por estar aquí en el programa sí, con nosotros. Sí. Me dijeron, yo me voy a dejar a a mi sobrino, de decía de que... No, yo lo que sí puedo decir aquí es que en, en una campaña, por ejemplo, en la cual nosotros trabajamos en el año 2012, a nosotros se nos ofreció un cargo eh, en, en el gobierno y nosotros la rechazamos por la cuestión de que era un asunto donde nosotros no habíamos podido justificar y la rechazamos. Eso sí, yo te puedo hacer. No, si Porque yo no, por ejemplo, eh, eh, mis principios no van, o no van encaminado a, hacia cobrar sin trabajar. Claro, también tengo el derecho de trabajar en el Estado, pero claro. no, no trabajo Como en el cualquier Estado ciudadano y tampoco tendría ninguna o sea, botella. Bueno, señores. Yo me respeto. <ríe> bueno, le repetimos la pregunta pero, del día. Eh, sí, dame un segundito ¿Debe la Junta Central Electoral Inscribir la candidatura de Leonel Fernández Tras la decisión Del Tribunal Superior Electoral? Esa es la pregunta del día te Tenemos otra llamada, lo buenas llamado, okay. Buenos días ¿Aló? Adelante, ¿Aló? hermano ¿Por qué, es que la, por qué es que la policía no va a Rabo ¿A dónde? A Rabo me puesto de droga Ay, ¿Qué Dios? hay en Echivo? ¿Dónde está el punto de droga? Como siete, pues, Como siete ¡Ay! Pues. Siempre. Como siete puntos, fue que dijo: Ah, pues quedan tampoco. Por Rabo Chivo está quebrado, eh, eh, pero eso la policía no lo sabe. ¿Eh? Eh, pero aquí hacen un operativo y agarran una, eh, muchísimas armas y muchísimo dinero, pero no se sabe de quién Julio, es. El tú que dominas las estadísticas, ¿cuántos puntos de droga hay que grabar? Quedan siete, nada más. ¿Tú te acuerdas de las estadísticas que dio sí. Vincho Castillo? los puntos de droga que habían en República Dominicana. Sí. Mm. De acuerdo a esa estadística, la proyección que llevaba, ya tenemos el 100% más. ¿Es verdad? Yo creo que hay más no, puntos no punto de verdad. droga que banca casi. Que banca de, de apuesta y Pues entonces no puede haber más puntos de droga que la gente que puede estar interesada en que le paguen peaje. Esa es una, economía, sí, no es una economía soterrada que mueve más recursos que el ministerio de... Más que la fue la falta. cuestión que tuvo eh, que dividir el grupo en dos? La DNCD y la DICAN. Sí, porque pa, además se lo estaba llevando uno Porque entonces el, eh, pastel. el pastel Además lo estaba cogiendo uno y hubo que dividirlo Para que pudieran <risa> repartirse Sí, eso fue en el tiempo de tu amigo ¿Cuál? De Leonel El asistente de... ¿Qué fue cierto? El, de el ¿Leonel Fernández? El asistente Uy, fue de Ejecutivo fue cuando yo de, yo de Policía sí, el, ¿Quién era ese? Lo digo, ¿lo puedo decir? Por, yo, yo, no estamos hablando no es de... Sí. ¿Cómo que no? Eh? ¿Tú estás asustado? ¡Juega eh? no, no, pero claro Yo te pregunto, Yo estaba chiquito cuando eso Y me dicen que eh, Eres tú que estás diciendo que Cuando, cuando estuvo aquí, el aquí tiempo, mí, que se dividió La <coughs> DICAM sí. y la DNCD Pero eh, las dos instituciones Ese es el ministerio ese es el ministerio producción. que más recursos Hay muchachos Y más empleo genera Me dice un amigo economista Que tiene familia en el barrio Los Guandules, la capital que cuando hay tirada en esos lugares, la economía del barrio cae. Sí. <risa> Se lleva bueno, señores. De mañana.